¿Estamos de celebración, puede ser? A Estamos... ver, una, una, hay que Habría que buscar una musiquita en medio de, de festejo, de, de celebración. Sí, sí, porque a pesar de que es un aniversario de, de algo triste... Eh, nos encontramos para celebrar la vida es la consigna a 17 años de la partida de Carlos Cajade del querido Carlos Cajade esta es la consigna, celebración eh, con el espíritu que habitualmente quienes llevan adelante eh, la obra le ponen a no solo a estos aniversarios sino a todos hay una actividad en el hogar de la madre tres veces admirable y con la actual presidenta de la obra con Agustina Afola estamos en comunicación para que nos cuente un poquito más. ¿Qué tal? Buen día. Hola chicos, ¿cómo va? ¿Me escuchan? Sí, Excelentemente. Sí, Perfecto, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la comunicación y por dar siempre difusión y, y estar en estos momentos que para nosotros son importantes porque, como decían, eh, nada, el, el sábado 22 de octubre también fue un sábado del 2005. Falleció forzado, Carlos claro. Cajá, que fue nuestro re referente, y además, bueno, nuestro referente de crianza también, ¿no? Para Víper muchos de electoral. nosotros. Eh, claro, y, y siempre es una fecha un poco eh, dolorosa, ¿no? Pero eh, hoy nos queríamos juntar porque acá estamos eh, celebrando su vida y todo lo que él sembró, ¿no? Eh, acá estamos nosotros, están nuestros pibes y sus banderas intactas. Así que, bueno, elegimos algunas actividades... Que creíamos que, que nada, que, que son importantes eh, o son un hito para su vida y para la nuestra también, ¿no? Que nos han marcado. Esto es allí en el hogar, en 643, entre 12 y 13. Contanos un poco cuáles son las actividades a las que están invitando. Primero, saber si se mantiene pese al clima. Eso era sí, la primera Sí, sí, pese al clima. Eh, que bueno, por suerte dejó de llover, pero hacía sí, sí. frío. <risa> Pero bueno, ahí está el eh, en sí, pese al clima, eh, la eh, los esperamos a todos, eh, sí, sí, sí, a todos a compartir. Eh, elegimos tres actividades que, que estuvimos realizando con los pibes durante todo el año. La primera que tiene que ver con, con retomar eh, un espacio que, que, bueno, había quedado un poco ahí eh, relegado, que es la puesta en valor de la capillita eh, del hogar, que fue una de las primeras. Eh, digamos, casitas que se abrió eh, más allá de que, de que teníamos poquito pero en, en uno de los lavaderos siempre eh, desde el inicio de, recuerdo yo del año 87 eh, que, que me fui para vivir allá que festejábamos las misas así que la idea era retomar un poquito eh, algo de, de ese espacio así mm -hmm. que pusimos en valor ahí la capillita que le cambiamos todo el techo bueno, la arreglamos toda con mucho, mucho esfuerzo, eh, y hoy vamos a, a reinaugurarla celebrando una misa con un, con un cura compañero también de un comedor de acá de, de Los Hornos, el padre José Luis. Uh -huh. eh, así que, bueno, nada, por un lado retomando ese espacio, por otro lado estuvimos trabajando con todos los pibes de los distintos espacios de la obra, no solo del hogar, sino de las casitas de día, casa joven, casa de los niños, chispita y casa de los bebés, armamos un mural con la historia de la obra que, eh, eh, digamos, está plasmado alrededor de una de las casitas desde el año 84 hasta el año 20, uh. 2022, con este espíritu de, de, para de mostrar entre también que seguimos, mural. ¿no? ¿Cómo hicieron para que entre todo y eso mirá, en un mural? Eh, eh, hicimos magia con una compañera nuestra que es muralista, que tomó todos los dibujitos, las cositas que habían hecho eh, los pibes de los distintos espacios y fue armando con los dibujos de ellos toda una historia, ¿viste? Desde el 84, desde esa Navidad hasta eh, hoy que, que continuamos. Nos parecía importante poder plasmar digamos, ese eh, en, en algo simbólico ese cotidiano ¿no? y, y que pese a, a todo lo que nos costó seguir, eh, a pesar de su ausencia, eh, nada, a, acá estamos y, y nada, y, y levantando sus banderas y, y trabajando cada día por un país que, que incluya a nuestros pibes y pibas, ¿no? Y finalmente la tercera <coughs> actividad tiene que ver con cerámica, ¿no? La tercera actividad tiene que ver con cerámica y con otro espacio que también es eh, muy, muy simbólico y muy importante para él, eh, que es la, la ermita, que fue uno también de los primeros espacios que él armó, incluso cuando había una sola casita estaba la ermita ahí, que es eh, una réplica de la, de la ermita de, de la congregación de Genstadt, eh, y él había armado ahí un espacio para la Virgen, que es el, la, nuestro hogar, lleva el nombre de la Madre Tres Veces Admirable, y hoy descansan sus restos en, ese, en esa ermita, y queríamos darle un poco de vida, ¿viste? Así que durante todo el año los pibes del hogar estuvieron trabajando eh, y armando distintas piezas eh, de cerámica con Eugenia, nuestra tallerista también, una genia, y eh, le dieron todo una, un, una forma a unos dibujitos que ya teníamos armado eh, Y bueno, <coughs> darle un poquito de, de vida a, a ese espacio también, y, y también mostrar eh, algo de del trabajo cotidiano que, que hacemos con los pibes, ¿no? Ahí está, entonces, firme la convocatoria a las 14 horas en el hogar, allí en 6.43 entre 12 y 13, a 17 años de la partida de nuestro referente nos encontramos para celebrar su vida, es la consigna. Bueno, seguramente nos veamos por allá y queríamos eh, difundir y bueno, compartir, acompañar además esta celebración y este homenaje eh, a un verdadero referente de las infancias y de la ciudad como ha sido y es Carlos Cajade. Gracias Agustina. Bueno, muchísimas gracias chicos a ustedes por estar ahí siempre. Nos vemos, mucho gusto. Hasta pronto. Nos estamos viendo, un abrazo grande. Ahí pasaba entonces Agustina Ayafola, actual presidenta de la obra del hogar, de la madre tres veces admirable, que hoy está encarando entonces todo este conjunto de actividades, donde se muestran, se plasman actividades realizadas por los pibes y las pibas uh -huh. durante todo el año. Hay que ver ese mural, no sé cómo habrán hecho realmente para sintetizar tanta, tanta historia desde el 84 hasta, sí, hasta la actualidad. Cual. Casi sin así. darnos cuenta, además, eh, abrimos la, las recomendaciones, porque esta es así nuestra es. recomendación del día de hoy y me, me dice un pajarito que vamos a tener mucho más en cuanto a lo cultural en la ciudad de La Plata, así que eh, no se despeguen de la 91.7, estación sur.ar, eh, que enseguida volvemos con mucha más información.